Roberto Ledesma. Roberto Ledesma es un cantante cubano destacado fundamentalmente en el género del bolero. En Cuba actuó en el trío Martino y los Estados Unidos. Desarrolló la carrera artística como solista. Nace el 24 de junio de 1924 en La Habana, ubicada en la región occidental de Cuba. Inicia la carrera musical como voz primera de un trío en la década de 1950, en cuya agrupación realizó la primera gira internacional. En 1960, al desintegrarse el trío, surge como solista año en que emigra a Estados Unidos, trabajando en Nueva York con la orquesta de José de Fajardo, luego radica en Miami, donde es contratado por el sello disquero Gema. En 1953 se da a conocer como cantante del trío Martino, donde es la voz primera, actuando junto a los hermanos de Ernesto y Eugenio Horta. Este trío visitó a Colombia en dos oportunidades en ese año, volviendo luego en 1956. El trío Martino se especializó en la interpretación de música tropical, por lo cual le tocó rivalizar con los tríos Habana. Cuba Oriental, Servando Díaz y Matamoros, entre otros. El tío Martino se desintegró en 1960, surgiendo entonces Ledesma como solista. En ese propio año emigró a Estados Unidos, allí trabajó inicialmente en la orquesta del maestro José Fajardo, en el Fontana Rue de Nueva York. De Ahí se trasladó a Miami, donde fue contratada por el restaurante Los Violinos. Que tenía un conjunto con ese propio nombre, un lugar donde se encontraban otros cubanos, grandes figuras del arte y del mundo farandulero. El conjunto de violines lo dirigía el maestro Manuel Godínez Jr. y José Pepe Delgado, pianista y compositor, uno de los grandes músicos cubanos de todos los tiempos. Cuando grabó las primeras interpretaciones como solista, vendió los discos en los violinos. En esas primeras grabaciones se incluyó Con mi corazón te espero de Humberto Suárez, que ya había tenido grabaciones anteriores sin mayor éxito, pero que al darla a conocer este cantante le abrió el camino a la popularidad. En 1961, estando en los violins, es descubierto por los directores del sello GEMA, siendo contratado de inmediato, iniciando así la exitosa carrera, éxito al cual estuvo fuertemente vinculado el maestro Pepe Delgado. En el repertorio del cantante cubano están presentes las obras de Armando Manzanero, que lo identificaron plenamente. De la misma forma, él contribuyó a dar a conocer al compositor mexicano dentro del público. Uno de los éxitos iniciales es la canción Con mi corazón te espero, que dio título al primer LP, que tuvo excelente acogida, seguidamente aparece en el segundo disco, está bajo el rótulo de Para Enamorados, en el cual se incluyó La Pared, canción que le abrió las puertas en el concierto internacional. Entre las principales canciones del bolerista cubano se citan Corazón herido, adoro, ¿Dónde estás, corazón? Esta tarde, Villover, se me olvidó tu nombre. Declárate inocente, romántico primero. No y somos novios, entre otros. Ha trabajado en revistas como los cubanos Pepe Delgado, René Hernández y el mexicano Armando Mazanero. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.